Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Ahora se usa así. No escuché cómo les fue a los que fueron al Zócalo de la Ciudad de México. No estuvieron allá. Yo, yo sí me tocó participar y allí nos sacaron así de una manera tranquila y serena. Miren traigo una ponencia, una breve reflexión sencilla que la voy a compartir con ustedes con este deseo de responder a sus inquietudes con algunas palabras por ahí pero si me permiten quiero compartir una experiencia porque es muy importante también el, el dar vida el compartir vida como escucharon fui consagrado obispo el 25 de de enero del 2006, y me asomé ya a la primera asamblea de los obispos en Pascua del 2006. Se tienen dos asambleas en México, en Pascua y en noviembre. Y ahí fue la primera vez que me tocó participar. Y ya en noviembre fueron las elecciones en el seno de la conferencia neo-obispo, y por ahí un obispo, ahora es arzobispo emérito de San Luis Potosí, me dijo, tú eres un buen candidato para secretario de la conferencia, y tú eres un buen candidato, si, si estuviste en Roma, aquí va a ser fácil para ti. Total que estuvo el lobby, y al final, apenas me asomé a la conferencia, obispo, secretario de la CEN. Y tuve, tuve la osadía de preguntarle al arzobispo Bueno, ¿y usted por qué tanto insistió en que yo fuera secretario de la CEN? Dice, mira, por tres razones Claro que me gustó una de ellas Dice, mira, estás joven Allí para mi vanidad en ese momento ¿Verdad? Estás joven Vas llegando Y la tercera, no sabes de qué se trata Dije, muchas gracias Y entonces aprender, aprender a navegar Y ahí, ya en abril en abril se habían escogido Los obispos que iban a participar en la parecida Y por supuesto yo no estaba Pero el actual obispo de San Cristóbal Tuvo ahí una sugerencia Señores, van a ir 16 obispos mexicanos los vamos a elegir, porque va a haber la votación apenas llegó la lista vamos a, a votar que los 16 que van a ir, pero en esas listas no está el actual secretario vamos a poner el secretario para que también sea votado porque en realidad a él le va a tocar dar el seguimiento de Aparecida y era votar solamente sobre 13 nombres porque los demás eran los cardenales y los y el presidente de la conferencia que ya no se votaba total me incluyen en la lista vienen las votaciones y afortunadamente aquí lo veo providencial en los 13 aparecí en tercer lugar bendito sea Dios ¿por qué? porque entonces como sacerdote como seminarista me tocó la asamblea todo lo de Puebla y ya como sacerdote me tocó lo de Santo Domingo y dije, qué interesante que ahora como obispo me va a tocar lo de Aparecida y de los 166 obispos en ordenación era el más joven en el 2007 en años eran tres otros tres as, obispos muy jóvenes que andaban en los 40, yo tenía 50 y cuál fue mi sorpresa o sea, interesante participar en Aparecida la primera semana, ya nos tenían los grupos, de las 266 personas, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, ya estaban los grupos en torno a 25 o 30 personas, 15 grupos. Y todos trabajamos el mismo esquema la primera semana. Y también ahí, porque escojan un, escojan un presidente, uno que coordine y un secretario. Y para no batallar, en el grupo vi al obispo Octavio, que estaba en la cal, y que es de Colombia y ahora está en la nueva evangelización. Y dije: ¿Saben qué? Este, este arzobispo tiene mucha experiencia porque trabajó con Ratzinger y ahora está en la cal, que él nos coordine. Sí, que él nos coordine. Y entonces él dijo: Ah, ¿saben qué? Un secretario, él es secretario de la CEN, ¿qué les parece que él escriba? Oh, entonces ahí fue muy rápido democráticamente comenzaron los trabajos y la segunda semana ya iba a ser porque en la primera semana en aparecida fue saliendo ya como el esquema con aquel, aquel título principal discípulos y misioneros para que nuestros pueblos en él tengan vida misioneros entonces de jesucristo para que en él tengan vida y la segunda semana dijeron anótense ustedes en qué les gustaría trabajar de los temas de este gran esquema que eran siete, siete grandes números que al final ustedes saben que quedaron diez capítulos yo me anoté dije bueno por mi experiencia en Roma en lo de la pastoral social justicia y paz me, me puse en ese apartado y allí dije bueno pues derechos humanos doctrina social de la iglesia fue lo que más o menos escogí y cuando ya llegamos ahí los que estábamos a, anotados en pastoral social había un rubro Pastoral Urbana. Y todos se distribuyeron, yo también, Doctrina Social de la Iglesia. Ya estaba ya con el grupo, Doctrina Social de la Iglesia. Y solamente un padre, el Pastoral Urbana. Ya para que esto les da la idea, ¿verdad?, del interés de la Pastoral Urbana. ¡Ah, caray! A ver, por favor, alguien que pase acá de... Dije yo, dije pues yo pensé, dije bueno, pues ya ni modo, algo nuevo. Pa pasé a Pastoral Urbana. Un padre de la República Dominicana y luego su servidor, y luego ya vino otro voluntario, el arzobispo de Braga, que venía como presidente de la conferencia de Portugal, y luego se anotó ahí de carrera, dijo dijo que era el secretario de la CNBB, de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, que estaba recién nombrado arzobispo de, de San Pablo. Dijo, ¿saben qué? Yo estoy de secretario adjunto aquí de todo lo de lo de aparecida, pero yo, yo les ayudo. Ah, pero ¿saben cómo se trabajan en, una, en estos, estas, estas asambleas? Es apretatus discurri. ¿Saben qué? A ver, los de Pastoral Urbana, todos, cada quien ya en su grupo, tienen una hora de trabajo, de 6 a 7 vamos a vísperas, y mañana a las 9 de la mañana ya van a presentar su propuesta nos reunimos entonces allí estaba el arzobispo de Portugal este padre de la República Dominicana que se los recomiendo porque en la República Dominicana trabajan a nivel todo el país y está encargado de la pastoral a nivel, a nivel nacional y muy, muy bueno, bien. escribe muy bien y la redacción prácticamente se la debemos a él pero Odilo Cherio dijo, ¿saben qué? Yo ando muy ocupado. Empiecen a trabajar ustedes en, en el tema y luego ya, luego me, yo, yo vengo acá en un momento. Comenzamos. Esto no es como experiencia un poquito difícil. Nos volteamos a ver. Oigan, fíjense que es un asunto tan importante que, que es por, para toda la Iglesia de América Latina. ¿Y tú tienes experiencia pastoral urbana? No, pues yo no. ¿Y tú? No, pues yo no. Oye, oh, y Oigan, pero algún documento que nos ayude, y que me acuerdo que había el documento síntesis que se trabajó en las conferencias. Yo corrí a donde estaba la bibliotequita y a ver si también me traía el Vaticano II. Llego y ya no encontré el Vaticano. Ya nada más encontré el último documento síntesis venga, vamos a ver qué dice, qué dice de la pastoral urbana y hay dos números, dos números muy bonitos de pastoral urbana pues por esto empezamos y comenzamos con las lamentelas entonces comentamos, comenzamos a lamentarnos de la pastoral por eso los primeros números que aparecen ahí en la pastoral urbana estos números que, que ustedes tienen ahí del 509 al 513 son un poquito pesimistas un poquito, una mirada solamente sociológica y, y hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos oigan, pero, ¿cómo le vamos a hacer? y entonces, ya al final de la jornada llegó Odilo Cherer. ¿cómo andan? no, pues bien atascados empantanados y yo allí me acordé, dije, pero si en México ya han trabajado la pastoral urbana ¿Dónde estás Padre Benjamín Bravo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Alfonso Wittmeyer? ¿Dónde están ustedes para que me iluminen con sus grandes peritos y expertos? Y nosotros aquí, tratando de sacar de nuestro bagaje cultural Y digo, ¿Cómo vamos a inventar hilo negro si ya tantos estudios y tantas cosas? Y le dije a Carlos Aguiar, pues ¿De qué se trata? Dijo, mira, se trata de que el Espíritu los ilumine Y la su experiencia que ustedes tienen Como pastores Y a ver qué es, bueno Se me ocurre Se me ocurre que aquí en Guadalajara Trabajé en la pastoral Con un sacerdote Él le llamó la pastoral del ocio O del tiempo libre De manera que Un padre del seminario, padre famoso padre Chayo Ya tiene ahorita O va a cumplir 87 años Pero ya con esa idea yo le, trabajé con él del 88 al 93, ir a los estadios, antes de la, del, del, del partido, Chivas y Atlas, siempre la misa, entonces yo le ayudaba ahí, y después ir a los clubes, a celebrar la misa los domingos, y él tiene un cuadernito, y ahí tiene una frase, dice, es que la iglesia tiene que moverse, antes tocábamos las campanas y la gente acudía, hoy, las torres, las antenas están más altas de las parabólicas en ese momento más altas que nuestras torres y ya ellos son los que tienen la comunicación con el mundo de hoy antes era el párroco ya tocaba las campanas y la gente venía y hasta tenían el sonido de las campanas de que si era emergencia de que si alguien, si alguien falleció etcétera, a la gente entonces una frase ahí ¿sabes qué Leopoldo? Ahora, en esta pastoral se trata de esto. Del pasivo esperar al activo acudir. Ah, entonces ahí se me ocurrió, cuando llegó Dilo Scherer, dije, estamos aquí, pero estamos muy sociológicamente, no más viendo la realidad, pero yo creo que esta idea nos puede ayudar. Que pongamos la motiv del pasivo esperar al activo acudir. Muy bien, esto ya nos da la idea de lo que tiene que ser la pastoral. Y en ese momento, Odilo Cherer dice, ¿saben que Está muy bien lo que han hecho, pero falta una cosa según mi punto de vista. La, la, la, la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial, la Ciudad Santa, no solamente es para, como dice el Apocalipsis, para el más allá, no. Aquí y ahora tenemos que comenzar con esta Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, porque... Y allí viene precisamente este verbo, que ya salió aquí en las, después, con este verbo, la hospitalidad, la acogida. Si no tenemos esta apertura al mundo que transita en la ciudad y esta cercanía, este estar con ellos para hacer fermento, para encontrarnos con ellos, para acompañarlos, entonces no. Pero no se apuren, no se apuren, dijo dilo Los obispos de Brasil... Tenemos un equipo de 20 expertos en el seminario de Aparecida. ¿Qué les parece si después de cena vamos al seminario de Aparecida? Llegamos al seminario, pues los tres que habíamos estado allí medio derrotados, pero animados con Odilo Cherer, que incluyó la Ciudad Santa. Llegamos y el experto, un sacerdote que no recuerdo el nombre, de Río de Janeiro, que había presentado su tesis con este título, «Deus nacida allí», «Dios en la ciudad». Y él nos dijo, «¡Uy!», uh, dice, «Pues trae mucho, trae mucho ya escrito, y bien redactado por este padre de República Dominicana». Y entonces dice, «Miren, si lo que está en el documento síntesis, dos números, si ustedes logran que eso pase», es el triunfo de Aparecida en Pastoral Urbana. Porque vean Puebla, un numerito, vean Santo Domingo, nada. Si ustedes logran, porque allí empieza a trabajar en los binomios, y de hecho aparece ahí, aparece ya en este número por ahí, y empieza a hablar de, de los, distintos, los distintos binomios que, que se contemplan en la ciudad. De manera que nos entusiasmamos, nos alegramos, y este padre se desveló como ustedes hasta las 3 de la mañana, y al día siguiente presentamos un documento y les gustó, gustó, y ya comenzamos un poquito a pulirlo, a seguir trabajando, pero ¿qué pasó? Y al día siguiente el arzobispo de Braga dijo, yo no puedo estar con ustedes, porque se hacía mucho frío, enfermo, y yo digo, pues tampoco, porque andaba ya, total que quedamos dos, y al día siguiente se desanimó, el padre de la República Dominicana, cómo iban los trabajos, Y dice, no, no, no, no, no puede ir por aquí el esquema de Aparecida, no puede ir por aquí. Él es gran pedagogo, psicólogo, yo voy a presentar como experto en educación un esquema nuevo, me disculpan, pero aquí los dejo con el material que ya recogimos y trabajenle. Y entonces pues me quedé solo, pero en ese momento ya dije, "Oh, dilo, pues por favor, no me no me no me abandones, vente, vamos a trabajarle." Y ahí comienza ya las partes positivas de manera que ya en los uh, hay como un himno de fe, un himno de fe muy interesante después de lo negativo, lo sociológico, 514, un himno de fe, la ciudad brilla como lugar de encuentro. Luego ya el 515, un canto de esperanza y 516, un himno a la caridad en el que el servicio de la Iglesia es fermento que transforma y realiza la Ciudad Santa en la Ciudad Actual. Y ya 517 y 18 vienen como algunas recomendaciones. El único cambio que se le hizo en el 517 es que habíamos puesto, nosotros optamos en la por una pastoral urbana que sea así, y nos bajaron o no, no. La Quinta Asamblea propone y recomienda una pastoral con estas 11 características, y luego después ya el, último número, el penúltimo número dice y un agente de pastoral, en la, los agentes de, que promueven la pastoral urbana tienen que fijarse en esto y en esto otro, pero no nos dice cómo actuar y en el cómo es como está, es lo que estamos haciendo aquí entonces, al final, se trabajaron en tres, tres distintos documentos antes del conclusivo y como nos daban todo el material, la mayoría comenzábamos desde el principio y aparecía, a la, a la pastoral urbana no hubo cambios Más que esa, esas pequeñas palabras Y todos decíamos al final, no hubo cambios Porque todos los participantes comenzaban con el número uno, el número dos Y ya le, para llegar al capítulo 10 pues ya no llegaron Y por lo tanto no, ya no, pues, no cambiaron nada Y así es como quedó este documento de la pastoral En el capítulo 10 de la pastoral urbana Tal como lo trabajamos y que tuve la dicha de estar ahí Y es por eso que ya en una... En un encuentro con Alfonso ahí en la universidad, les compartí esto mismo. Y ahora, ahora vamos un poquito, teniendo en cuenta esto que me parecía para mí un punto de vista vivencial, compartir con ustedes el por qué estaba temblando allí en Aparecida, y entonces diciendo dónde están los, los expertos, y qué bueno que aquí los tienen, que aquí los tenemos, los padres que vienen también de otras partes, padre acá de, también de Buenos Aires. Salir a la ciudad para mirarla con una mirada de fe, esperanza y caridad cristianas no es igual a transitar por ella con el ajetreo indiferente de la sociedad contemporánea. En el Evangelio encontramos a Jesús recorriendo los caminos y entrando a las casas de las personas. Ayer salimos a recorrer los caminos por donde peregrina nuestra gente y nos encontramos a los espacios donde habitan. Ahí la vida de la ciudad y sus habitantes elevó su voz, nos gritó, le gritó a la iglesia y la interpeló por su actitud para responder al estilo de Jesús, buen pastor, a la realidad en que vive. La intervención urbana el día de ayer a distintas zonas de la ciudad buscaba algo tan simple como el reconocer que Dios vive en la ciudad descubriendo las huellas de su paso. Hermanos nuestros que, aglomerados por miles, viven en reducidas casas de 45 metros cuadrados, apiladas unas sobre otras en los edificios multifamiliares, sin espacio para la recreación, la cultura, la convivencia social, sin espacio para reunirse a celebrar su fe, tal y como lo hacían los hoy mayores de edad en los lugares donde de niños vivieron. Me viene a la mente la Sagrada Familia, que no encontró espacio en el aglomeramiento de un mesón de Belén la víspera del nacimiento de Jesús. Hermanos nuestros que han dejado sus hogares en Centroamérica y en el sur de México para salir en busca del sueño americano bajo el riesgo cierto de encontrarse con la pesadilla mexicana del abuso y la violencia mientras bajan mientras viajan encaramados en el lomo de una bestia de fierro frío y desprovisto de amor tal y como los corazones de tanta gente con quien se encuentran a su paso. Ya fuimos testigos, no sé si sepan, una compañera que venía de Manaus, 24 horas detenidas ahí en el aeropuerto, sin posibilidad de comunicarse con nadie, y simplemente te regresas porque no traes visa, y se le había dicho que no necesitaba, originaria de Honduras, tuvo que regresarse con todos los atropellos que ella vivió y que por ahí ya cuenta su experiencia, se le va a mandar una carta a ella de solidaridad de parte de todos nosotros y también una carta de extrañamiento a las autoridades correspondientes Recuerdo ahora a la familia de Jesús, María y José que ante la inseguridad latente y la amenaza de perder allí la vida tuvieron que huir de su patria y emigrar de noche al país vecino Nuestros hermanos se van al norte, la Sagrada Familia se fue al sur Jóvenes que buscan su sitio en una sociedad, que les pide alinearse a un modo de ser que no respeta las válidas diferencias culturales de entender la invitación a la vida, y que les pone entonces el sobrenombre de subculturas urbanas. Una sociedad que les pide abandonar su vocación hacia un arte, oficio, profesión, para sumarse a las filas de un vivir para trabajar, y convertirse entonces en combustible, de la maquinaria despiadada, de la industria transnacional, del comercio desleal y de los supuestos planes de progresos para la nación. Jóvenes mutilados en su esencia, que de antemano han aprendido, que valdrán tanto para la sociedad como lo puedan poseer o producir. Jóvenes sin vida, como aquel hijo de una viuda en AIM. Hermanos nuestros que deambulan sin rumbo por las plazas, parques y avenidas, temerosos de cada paso que dan, indiferentes ante el, el prójimo que se cruza en su camino, con una vida sin otro destino que volver a hacer hoy lo que ya hicieron ayer y lo que saben que sin duda harán mañana. Devorados por la ciudad, viajan a través de ella sin disfrutarla, sin contemplarla, sin sentir la suya. Bien pondrían, Bien podrían sus madres ponerse a llorar como las madres de Jerusalén debieron hacerlo por sus hijos. En fin, tantos hermanos y hermanas nuestros que elevan su voz ante nosotros y desde la ciudad gritan con impotencia y desesperación ¡Mírame! ¡También soy tu hermano! ¡Mírame! ¡También soy hijo de Dios! Ante ellos y para nosotros y desde nosotros, hoy la nueva evangelización nos lleva a ir a buscarles, a dejar nuestra actitud de un pasivo esperar y comprometernos con un activo acudir. Nueva evangelización, que inculturizándola, intelectualizándola, corremos el riesgo de reducirla a conceptos de sacristía y logotipo que se cuelgan las afueras del templo. No a la nueva evangelización, que hay que vivirla, hay que asumirla plenamente, los rasgos que la configuran y a partir de los cuales se vuelve luz que transforma las realidades sociales del mundo en que vivimos. Entonces quiero compartir simplemente siete palabritas que nos pueden ayudar la nueva evangelización se encamina a una iniciación vivencial y la práctica de la experiencia cristiana. Aparecida nos lanzó a todos el compromiso y el mandato de Aparecida, la misión continental. Y la misión continental no es otra cosa sino que lograr que cada bautizado tenga un encuentro con Cristo, encuentro personal, y comunitario con Cristo, es lo que llamamos entonces el querigma. Por muchos años el conocimiento de la doctrina cristiana pareció ser el único objetivo de los esfuerzos evangelizadores de nuestra iglesia. Se publicaron muchos manuales y textos de catequesis, se organizaron centros parroquiales para el estudio de dichos textos e incluso a este servicio se le llamó doctrina. Hoy nos conviene recordar que seguir a Cristo Jesús es ante todo una experiencia de vida y que el mensaje cristiano es un mensaje de salvación y liberación las respuestas que ustedes encontraron la iglesia que esperan de ella no esperamos nada creemos en dios pero en la iglesia no creemos y muchas respuestas que estuve leyendo este de los sacerdotes les pedimos más coherencia transparencia y compromiso con los pobres no basta por consiguiente con nada más aprenderse de memoria las verdades fundamentales del credo cristiano para conseguir el objetivo último de la evangelización. Es preciso que la evangelización sea una iniciación en la vivencia y en la práctica de la vida cristiana. Todo el capítulo sexto de Aparecida es el mejor logrado, el mejor capítulo porque va en torno a esto de los procesos la iniciación cristiana, la evangelización la catequesis, anuncio del querigma es como el documento síntesis el capítulo síntesis de todo el documento no ponemos en duda la importancia del aprendizaje de conocimientos, pero si el cristianismo es una experiencia y una práctica de salvación y liberación la evangelización debe priorizar el aspecto vivencial y práctico la iniciación de la persona en la vivencia de la fe, su incorporación a la experiencia comunitaria, su ejercicio en la práctica de la justicia y la liberación. El objetivo de toda evangelización es la conversión de la persona al reino de Dios. La evangelización consigue su objetivo final en la medida que la persona se convierte al evangelio, accede a una fe madura en Cristo, progresa en el seguimiento de Jesús y en la práctica de los valores del reino aquí hay algo más que simple adoctrinamiento la vida cristiana no es mera adhesión a una doctrina es la adhesión al proyecto de vida de Cristo Jesús el Papa en su discurso inaugural insistió mucho entonces no se comienza a ser cristiano, etcétera, por adoctrinamiento sino por el encuentro con una persona esto explica la importancia creciente del uso de la Biblia en la nueva evangelización una de las tareas primeras de esta es facilitar a la persona el acceso directo a la palabra de dios el potencial evangelizador de la nueva evangelización es superior al del mejor catecismo actualmente ya se, ya se tiene traducido el nuevo testamento de la biblia para la iglesia en américa por parte del celan ya se está terminando también el antiguo testamento y se va a publicar esta biblia para que todos tengamos la Sagrada Escritura acceso a ella y como fruto de Aparecida también ahora se habla no de pastoral bíblica porque esto nos confunde si en una diócesis tenemos pastoral profética, pastoral litúrgica pastoral social, pastoral bíblica pastoral de la familia entonces creemos que la pastoral bíblica que el asunto de la biblia como que es un apartado no, hoy se habla de animación bíblica de la pastoral y si aparecida tiene temas transversales importantísimos como el tema de la vida, el tema del discipulado, el tema del testimonio el tema de la conversión tiene un tema que no es transversal es un tema frontal. la fuente para todo el trabajo pastoral es la Sagrada Escritura no es tema transversal, tema frontal. Si la pastoral profética prescinde de la Eucarist de la Biblia, etcétera, pues no sería. Y así cada una de las pastorales. Pastoral, entonces, es un tema frontal. Segundo, tiene que ser testimonial. Recuerden, en Aparecida, los cinco pasos y el quinto del proceso pedagógico, encuentro con Cristo, conversión, discipulado, la vida de comunión, de comunidad, y luego el testimonio, que tiene que ser ya espontáneo. Y el, el Papa, bueno, en el entonces Cardenal Bergoglio, en el encuentro que se tuvo de la, la zona Buenos Aires, en su presentación que hace al libro La ciudad, Dios en la ciudad, él termina diciendo: en síntesis, necesitamos en la iglesia salir al encuentro, dar testimonio y dar acompañamiento a cada una de estas personas que caminan en la ciudad debe estar respaldada por el testimonio evangélico del evangelizador y de la comunidad evangelizadora de la nueva evangelización el anuncio es necesario pero no es suficiente como sucedió siempre con la palabra profética en la historia del pueblo hebreo debe estar respaldado por signos salvíficos y prácticas liberadoras la palabra es necesaria para iluminar los hechos salvíficos la predicación profética se hace creíble por los gestos salvíficos que la acompañan. La predicación de Jesús convoca a la fe gracias a los signos que hacen presente el Reino de Dios entre los oyentes. La expulsión de demonios es el signo más patente de la presencia activa del Reino de Dios. Los signos de liberación hacen creíble el anuncio evangelizador. Por eso la nueva evangelización debe ser testimonial. De allí la gran importancia de la vida evangélica del evangelizador y de la comunidad evangelizadora las prácticas de fraternidad justicia solidaridad comunicación de bienes deben acompañar todo anuncio del evangelio por el contrario las prácticas antievangélicas que pudieran llegar a darse en la iglesia desacreditan el ministerio de la evangelización y restan credibilidad a la predicación del evangelio martes miércoles y jueves pasados tuvimos la formación permanente para los sacerdotes aquí en la arquidiócesis vino el arzobispo de Los Ángeles José Horacio Gómez y nos habló de la nueva evangelización insistió en este aspecto y yo ahí me encontré con un párroco y sé que se le, se le acaba de mandar hace tres meses a un sacerdote ¿y ¿cómo te ha ido? ya tienes nuevo vicario y en eso llega el vicario ¿cómo están? muy bien y dijo el párroco mire, vivimos en la misma casa compartimos los alimentos juntos y rezamos juntos, dije basta, ya no tienen que predicar, ya ese es el mejor testimonio para la comunidad cuando los ve ustedes unidos, que conviven, que salen juntos, que se pasean y que rezan, cuando vas al, al, al púlpito, todo lo que salga de tu boca, sí, palabra de Dios, pero ya dice esto es cierto, lo que está diciendo el Padre es cierto porque lo están viviendo ellos. Hermanos la caridad, hermanos la fraternidad, hermanos la solidaridad, hermanos la convivencia, esto es cierto. Entonces se predica hoy día, sobre todo, con el testimonio. Tercero, la nueva evangelización implica el compromiso de la Iglesia con la causa de la justicia y la solidaridad. Pues esto sobre todo en el Antiguo Testamento, los profetas miden con la justicia y la injusticia reinantes, el éxito, el fracaso de la elección, de la alianza, de la ley, del culto, recordemos a Mos, este gran profeta de la justicia. La justicia y la solidaridad son las prácticas históricas que hacen presente el reinado de Dios. La actuación de Dios en la historia humana, Dios actúa justificando, haciendo justicia. La nueva evangelización cuenta entre sus objetivos fundamentales, con la defensa y promoción de la justicia y la solidaridad. La Iglesia debe garantizar el logro de este objetivo siendo ella misma primera agente de justicia y solidaridad al interior de sí misma y en su relación con los más sectores de la humanidad. La defensa de los derechos humanos es esencial a la nueva evangelización. Cuarto, debe de ser liberadora. Aquí me viene a la mente lo que ahorita últimamente se ha trabajado en Roma Por ahí de la teología de la liberación Que finalmente Hay un acercamiento muy positivo De parte de la Santa Sede Pero en los años 80 Hablar de teología de la liberación Entonces había que poner las cruces Yo cuando me tocó trabajar allá en Roma Por ocho años Les dije, señoras y señores Si la teología No es liberadora No es teología No va de acuerdo al Evangelio Toda teología tiene que ser de liberación. Como les digo a los sacerdotes, hoy mucha gente anda buscando las misas de sanación. Brincan para allá y corren para allá porque el Padrecito hace un poco de show. Este un poco, un poquito cambia, cambia el rito, ¿no? Cambia un poquito el rito y eso se hace interesante. Le dije, no. Todas las misas son de sanación. Todas las Eucaristías son de liberación. Porque los frutos son infinitos. Acércate en gracia de Dios y si estás en pecado también el Señor te transforma y nos toca el corazón. En un mundo atravesado por las relaciones de opresión y dominación de unos hombres sobre otros, no es posible anunciar el Evangelio de Jesucristo y el Reino de Dios sin denunciar esas situaciones y comprom comprometerse con los procesos liberadores. Recordemos que el aspecto profético de la Iglesia tiene estos dos aspectos, el anuncio y la denuncia. Posiblemente, para muchos de nosotros, agentes cualificados de la evangelización, es más fácil el anuncio, porque de suyo pues es positivo. Dios te ama, Dios te quiere, Dios ha venido para salvarte, el querigma. Pero ya cuando comenzamos con la segunda parte de este anuncio profético, del aspecto profético, que es la denuncia, entonces ahí se necesita mucho coraje y mucho valor, porque entonces ya vimos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, como les fue a los Profetas, en el Nuevo Testamento y en la historia de nuestra Iglesia en el mundo, pero sobre todo en América Latina, quienes han denunciado han corrido la misma suerte del Maestro. El anuncio del Reino implica necesariamente la denuncia de toda situación y actuaciones históricas que se oponen y contradicen las exigencias de ese Reino. Las relaciones de opresión y dominación forman parte del antirreino, son la concreción de un pecado estructural cuyas secuelas son hoy dramáticas en la mayoría de los pueblos. Allí están la pobreza generalizada, la violación de la dignidad humana y de todos los derechos humanos, las carencias extremas de alimentación, vestido, vivienda, cultura, la explotación laboral, la marginalización, el racismo, el clasismo, el sexismo, la persecución de disidentes y el exilio forzoso, las innumerables formas de violencia y de muerte. Todas estas situaciones producen numerosas víctimas que claman al cielo y convocan a la Iglesia a un compromiso decidido en la causa de la liberación, sumando sus fuerzas en nombre de la fe a todos los sectores de la humanidad que militan en esta causa. La denuncia de esas situaciones y el compromiso con las luchas liberadoras conducirán al conflicto entre la Iglesia evangelizadora y los poderosos, porque estos ven peligrar sus intereses. Por eso la nueva evangelización debe asumir el conflicto como secuela de la fidelidad al Evangelio. Y no debe sentirse desautorizada por la simple y tendenciosa acusación de traspasar los límites de la política. La denuncia de la injusticia y el compromiso liberador... No son actividades meramente políticas, ajenas a la fe y a la práctica cristiana. Son mediaciones históricas de la salvación que Dios quiere para todos los hombres. Permítame a ver si no me extiendo, ahorita todos me marcan el alto. Como encargado presidente de Caritas Pastoral Social, Caritas México, me invitaron en abril a Oslo, Caritas Noruega, porque hay un proyecto que está ayudando Caritas Noruega para trabajar en favor de la paz en México y ya se está trabajando en Acapulco, la arquidiócesis y en el Estado pero se quiere extender esta experiencia a Michoacán a la comarca lagunera a Ciudad Juárez y la zona de Tamaulipas y por lo tanto querían de la presencia de su servidor porque me tocó entrevistarme en el Parlamento y de entrevistarme en la, allí en la Secretaría la Secretaría el ministerio le llama de Relaciones Exteriores. Interesante, de las seis personas con quien me entrevisté, cinco mujeres. Y ahí comenzaron las preguntas. ¿Por qué Peña Nieto tiene pocas mujeres en su gabinete? Y ahí echaron el brinquito. ¿Por qué la iglesia tiene pocas mujeres en, en sus, di, sus grupos directivos? En Caritas debería de estar una secretaria, una mujer dije, a ver, a ver, se refiere al lugar que tengo yo porque a mí me eligen en la conferencia y pues es un obispo no tenemos todavía obispas allá y entonces, no, no, dice por el secretario ya, ya debería de ser una mujer así empezaron entonces los encuentros interesantes y se maneja mucho pues lo de la equidad de género entonces los grupos minoritarios, etcétera fui por ejemplo al parlamento con extrema izquierda y ahí el tema fue eso, de las minorías y ustedes qué hacen con los homosexuales y qué hacen con los gays y qué etc. Y luego dice, ella misma me dijo, va a ir con la, la ministro de extrema derecha. Ah, allá entonces hay que manejar la economía de mercado, del, del libre mercado, y que vengan a invertir a México, porque hay, a pesar de la violencia, eh, les vamos a dar seguridad, si ustedes invierten, se van a generar empleos. Ese. Y así, a lo que voy es que tuve una entrevista con la prensa nacional grandes periódicos interesante que allí estaba el grupo de jóvenes ateos nosotros somos marxistas somos ateos y no creemos en la iglesia pero sí creemos en la labor de la iglesia son, son muy sensibles a la acción de que, que realiza la iglesia y así sucesivamente monseñor tenemos noticia que en méxico más del 90 son católicos pero la mayoría de mexicanos bautizados lo que me ha, nos ha presentado la violencia estos datos tan crudos 60 mil homicidios en el periodo del presidente Calderón registrados y etcétera, etcétera la violencia en Michoacán y en estos lugares quiere decir que se están matando entre bautizados, ¿verdad? no, pues sí sí, son, son, son, son bautizados los, que, los de los cárteles y es más, y algunos van a las ceremonias son padrinos en los bautismos, por ahí. El, el de acá, que el de Durango, el Chapo, hay sacerdotes que lo han visto por ahí, lo han visto que participan en celebraciones y acompañó de unas 40 personas que van a acompañarlos allí a la, a la celebración, ¿verdad? Sus guaruras. ¡Sí! Y entonces, ¿pero cómo se explica eso, lo que está aquí? Porque ya desde Puebla dijimos, dijeron nuestros obispos que en el continente latinoamericano separamos fe y vida. Una cosa es mi domingo, mi misa, pero que no trasciende ni a la casa, ni a la escuela, ni al trabajo, ni a la sociedad, ni al deporte, ni a, al tiempo libre. Tenemos diputados, senadores de comunión diaria, de misa los domingos. Y cuando se trata de defender la vida allá en el Congreso, entonces dicen, eso es un tema muy particular, es un tema individual en el ámbito de la fe. Ese es el problema separamos fe y vida y por lo tanto estamos aquí con este gran riesgo de que no somos liberadores y no trascendemos en el cristianismo para permear la sociedad a causa de esto quinto los pobres aquí está la clave un folletito que se llama la misión continental para una iglesia misionera que me, cuando me tocó trabajar allá en el CELA ya estaba publicado me tocó trabajar en otros dos subsidios, fueron cuatro. Pero en este habla de los medios para la misión. Y menciona cuatro. Cuatro medios para la misión. Primero, beber de la palabra, lo que ya dijimos. Segundo, alimentarse de la Eucaristía. Tercero, construir la Iglesia como casa y escuela. Y cuarto, servir a la sociedad especialmente a ah, los pobres fíjense los cuatro grandes aspectos y ahí están palabra eucaristía comunidad los pobres la fraternidad con los más pobres y afligidos hermanos nuestros en quienes nos encontramos y servimos al señor y la defensa de los derechos de los excluidos ya que allí se juega la fidelidad de la iglesia a jesucristo la renovación y fortalecimiento de la pastoral social a fin de que expresen signos concretos la opción preferencial por los pobres y excluidos especialmente con las personas que viven en la calle con los migrantes, los enfermos, los adictos dependientes, los niños en situaciones de riesgo y los detenidos en las cárceles son los nuevos rostros que nos marcó Aparecida los pobres, la atención pastoral de los constructores de la sociedad que tienen la misión de forjar estructuras justas que estén al servicio de la dignidad de las personas y de sus familias. Asimismo, con los comunicadores sociales para que alienten el crecimiento de una cultura que sea manifestación del reinado de Dios. Y el apoyo decidido a todas aquellas personas e instituciones que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a entregar la propia vida. Entonces, ahí está esta temática de los pobres. La Iglesia no puede sustraerse a esta opción por los pobres y a la solidaridad con su causa si quiere permanecer fiel a su misión evangelizadora. La evangelización de los pobres es un signo esencial de la identidad cristiana de la Iglesia, como fue signo de la identidad profética y mesiánica de Jesús. La nueva evangelización tiene en los pobres a sus destinatarios privilegiados. Yo dijera, a sus actores fundamentales, y debe evangelizar a todos los hombres desde la óptica de los pobres. En ellos se revela el rostro de Cristo, el siervo de Yahvé. En ellos se revela el rostro de Dios por contraste, como quien niega todo el pecado de la humanidad, reflejado en la existencia de los pobres y en las injusticias que padecen. Los mismos pobres evangelizan a la Iglesia, no solo por los valores cristianos que ciertamente poseen, sino por el simple hecho de ser pobres. La nueva evangelización es también evangelización para la Iglesia, que repite el itinerario de Jesús, en la medida que se convierte en la Iglesia de los pobres. Sexto, entrarle todos, responsabilidad de todos los miembros y sectores de la Iglesia. Aquí sería interesante el tema de los laicos, que ya desde el Vaticano II se insistió tanto, que la hora de los laicos... Y yo también, ya como obispo, siete años y medio, digo, bueno, ¿y cuándo llegará la hora de los laicos, de veras? Se anunció tanto y, oh, pero me da gusto que ya se están incorporando. Pero, ojo, oh, muchos sacerdotes y obispos, cuando hablamos de los laicos, y que los vamos a formar, pensamos en ellos para meterlos a la sacristía. No, si sí hace falta también que, que estén ahí. Pero el laico, como el Vaticano II lo señaló claramente, son fermento en su vida, para transformar la sociedad, ahí donde están. Lo, la incorporación de los laicos es uno de los rasgos destacados de la Nueva Evangelización. Las experiencias ya realizadas en las comunidades eclesiales de base y en otros modelos de comunidades cristianas, son un avance notable de lo que puede significar la Nueva Evangelización. La ventaja de esa incorporación de los laicos a la tarea evangelizadora, no se ha de medir solo cuantitativamente, no se trata solo de que haya más evangelizadores tiene una honda significación cualitativa se trata de que se evangelice desde otras experiencias de fe y de iglesia desde otros modelos de espiritualidad desde otros carismas y otras prácticas del ministerio eclesial finalmente la inculturación esto es importante recuerdo que estando en Roma me tocó en el pontificio consejo de justicia y paz organizar juntamente con otro sacerdote que estaba en Zimbabue, Misionero Guadalupe, ahora es provincial, Juan José Luna, un encuentro en Mozambique en el año 2000, en el motivo del jubileo, de iglesias que habían sufrido conflictos y que estaban ahora en procesos de reconciliación. Me tocó ir un mes antes del encuentro para ver el lugar, como vinieron aquí también un poquito, para ver el lugar y luego ya después, al mes, asistir ya con los participantes. Le escribí a, no, a un sacerdote que estaba ya en Roma, le dije, le dices a mi párroco que no voy a ir este año, este verano a México, porque siempre esperaba que colaborara con él. Pero entonces él vino y pasó el mensaje muy equivocado. Monseñor Leopoldo no va a venir, porque ya le gustó Mozambique, y sobre todo, estar en la capital. ¿Y por qué está en la capital? Porque la capital se llama Maputo. Este diálogo supone, en primer lugar, aceptar la pluralidad de las culturas, la identidad y singularidad de cada una de ellas. Debe reconocerlas a todas como sujeto legítimo de diálogo. En segundo lugar, implica reconocer y asumir la revelación de Dios y la presencia de la experiencia religiosa de las semillas del verbo en las diversas culturas. Y ese ejemplo lo puse porque la misa duró de clausura, Cinco horas, 10 minutos. La procesión de ofrendas duró 40 minutos. Para que vean la inculturación. Todos iban bailando con sus ofrendas al, al son de sus cantos. Un anciano en lengua, en lengua la, la, de ellos recitó el credo para las mil personas que estábamos participando. ¡Qué bonito! O sea, ya, la inculturación. Allí está entonces el criterio de referencia para esta iluminación, es el Evangelio de Jesús. Pero esta delicada tarea solo puede ser realizada correctamente desde el interior de las mismas culturas, desde una auténtica inculturación. Quienes están más dentro de una cultura, son los miembros de la misma. Ellos son los principales responsables de la inculturación de la fe cristiana. Las comunidades locales están llamadas a ser los agentes, de una nueva evangelización verdaderamente inculturada. En conclusión, la nueva evangelización es para nosotros, los aquí reunidos en este encuentro internacional de pastoral urbana, el pasar de modo verdadero y eficaz del pasivo esperar al activo acudir. Gracias por su participación. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Eh, gracias por su brillante ponencia. Gracias. Por su valentía de compartirlo así. Y quisiera hacer esta pregunta con respeto a la jerarquía, por supuesto. De caramba. ¿Por qué algunos de nuestros jerarcas, en ocasiones cuando son sacerdotes, tienen como mucha avidez por querer cambiar cosas? por querer dar testimonio de muchas situaciones del Evangelio pero a veces algunos de ellos dan la impresión que cuando ya son obispos tienen, eh, tienen miedo al conflicto, al martirio y a predicar con libertad y valentía el Evangelio No sé si pudiera responder Sí, cómo no Gracias <risa> Está muy claro es que se tiene miedo a la imagen y perder la carrera. Entonces, el Papa, ¿qué nos ha dicho últimamente? ¿Qué les dijo a los obispos ahí del Celan, a la presidencia, ahora que estuvo y que estuvo allá en, en Río de Janeiro? ¿Qué dijo? Los queremos pastores, no príncipes. Y por favor, señores obispos, si eres obispo, no estés pensando que vas a ser arzobispo. Si ya Dios te puso ahí como obispo y acá como arzobispo, entrégate, allí está tu misión y tu santificación. Pero lo que pasa es que andamos, porque yo te digo por la experiencia en Roma, estuve ocho años, como que luego, y después ya lo mejor es regresar a mi tierra, dije, porque si no voy a regresar sin fe, porque allá es el depósito de la fe. Entonces dije, no, yo mejor me regreso, porque a, a, al ver tantas cosas al ver tantas cosas, como dijo el padrecito al ver tanto pecado mejor me agacho luego les cuento ese chiste entonces, ¿qué pasa? que si tú comienzas a hacer favores a los que están arriba y favores, me refiero a económicos y cositas así, más o menos para que el día de mañana el que está arriba voltee a verte porque así es, así es el juego y el papa de el cardenal que iba mucho allá vio esto, por eso cuando habla de la renovación de la curia pues espera que se termine todo esto de clientelismo y es cierto. Te digo una experiencia, una experiencia, cabos, eso no está, no es, no es, no es privado, secreto, pontificio, porque los secretos pontificios, saben por qué se le llama pontificio, porque el Papa es el último que sabe. Porque que un cambio de obispo, los obispos ya saben y que no, me dice el nuncio actual, me dice sin confianza cuando era secretario cuando estuve de secretario 2007 al 2011, 2006 al, 2000, al 2009, Leopoldo, y eso puede aplicar a todos los obispos del mundo, pero aquí lo, lo, en, en México, ¿por qué aquí en México hay tanta, tanto carrerismo en los obispos? Así me lo dijo en general, y fue lo que me dijo, los que son obispos, como que están esperando a ver cuándo son promovidos a ser arzobispos, y los que son arzobispos, están esperando a ver cuándo son cardenales y cuándo se van a poner a trabajar con el pueblo de Dios o sea, es muy cierto, yo eso lo he vivido lo, lo he reflexionado y, y soy testigo de que de veras y luego, por lo tanto, no te vas a pronunciar por lo tanto, se acabó la parresía se acabó la valentía, porque qué tal que yo si me pronuncio a favor de los pobres o de las minorías o de aquí o de allá pues ya voy a estar marcado sobre todo anteriormente, hoy ya menos con la famosa teología de la liberación quien se comprometía en lo pastoral, sacerdote, obispo, era señalado como un tercermundista. Y ahora se sí ha visto que se busca el equilibrio profético, litúrgico y social, y el compromiso. Y gracias al pontificado de, de, del Beato Juan Pablo II, que se trabajó, por ejemplo, la Pastoral de Derechos Humanos, que me tocó trabajar cuando estuve en Roma en Justicia y Paz, y este, este término, esta nomenclatura, entró al Vaticano, entró a la vida de la Iglesia Universal, porque se tiene un encuentro pastoral de los Derechos Humanos que se organizaron encuentros en América Latina en Lima me tocó asistir a dos y se tiene uno allá en el Vaticano y el Beato nos dice la pastoral de los Derechos Humanos es clave fundamental en la vida de la Iglesia y ya entró entonces esto para decir que América Latina puede aportar muchísimo porque lo de Aparecida está llegando al mundo a través de Francisco, porque el Cardenal Bergoglio, con su discreción pero su sabiduría, fue el que coordinó el equipo de redacción del documento de Aparecida. Y cuando iba a los grupos decía, el Cardenal Bergoglio, escriban, escriban ustedes pensando en la gente humilde que está en el santuario visitándola, no piensen en discursos muy elevados, piensen en esto. Por eso, ahora los alemanes, con todo respeto a los que están aquí, porque todavía tengo chistes para los alemanes, ¿qué? Los alemanes intelectuales ahora están formando equipos para ver, traducir al Papa Francisco, porque antes era al revés, el discurso tan, tan profundo a veces de los papas tan allá, a ver cómo nos lo traducen para que lo entienda el pueblo. Y ahora como lo entiende la gente sencilla Entonces los, los alemanes Porque ellos trabajan mucho con frases ¿Qué quiere decir? La cosa no va Porque el Papa en su primer discurso dijo Si no seguimos a Cristo firmemente La cosa no va Y los alemanes ¿Qué querrá decir? La cosa no va Señor, su, vuelvo yo a insistir que el entusiasmo en, los que, en las que envuelve, en el que envuelve sus palabras De veras toca el corazón de los presentes Los contenidos, tal vez digamos Ya los había oído Ya esto lo había leído Pero la manera como usted la dijo, ojalá la imitemos y sobre todo le imitemos cuando hablamos de la urbe Con el entusiasmo, el sentido tan positivo Y sobre todo que ojalá ese entusiasmo lo proyectemos a aquellos que están desilusionados de la urbe Muchas gracias